Raúl Sendik ha sido blanco de críticas desde la campaña electoral en 2014 por el déficit que dejó durante su gestión al frente de ANCAP, lo que derivó a mediados de 2015 en la aprobación de una comisión investigadora en el Parlamento sobre la gestión de la empresa pública desde los años 2005 hasta el 2015. En 2016, Sendik fue protagonista de otra polémica, pero esta vez sobre su título de licenciado en genética humana, al ser consultado por el diario El Observador, el vicepresidente dijo yo lo que hice fue una preparación para la docencia genética, que era un curso rápido. Nunca ejercí ni como licenciado ni investigador en genética. Sin embargo, el matutino mostró que sentí que era presentado como licenciado en todos los documentos públicos. Publica El semanario Búsqueda, mientras estuvo ocupando cargos en el directorio de ANCAP, Utilizó al menos una de las tarjetas corporativas que le dio Lente para pagar compras en tiendas de ropa, electrónica, librerías, supermercados y locales de muebles en Uruguay y en el exterior. Su uso difiere en cantidad y destino con el resto de los integrantes del directorio entre 2005 y 2016. Que se siga ensuciando y este, con una gestión de la que yo personalmente me siento absolutamente orgulloso, no solamente por mí, sino por todos quienes acompañaron esa gestión.